Que se andó, además Muy bien. Que continuamos, continuamos acá en de mañana. En este momento vamos a tratar el tema central que si sí, tú dices. Naturalmente. Yo dije que sí sin saberlo, me dije. Yo por eso sí. te digo. Sí. Eh, vamos a tratar el tema día que uno más se deja sí, sí, sí. de estos días y es el tema de César el abusador ay, y ay, los no... audios que han surgido es? negociando su entrega. Estos audios re, eh, revelados de, en conversaciones de César el Abusador, en los cuales hacía negociaciones para entregarse. En esto, él solicitaba que las autoridades, autoridades dejaran en paz a su familia. Los audios fueron revelados por el periodista Pedro Jiménez en el programa de Radio El Sol de la Tarde. Vamos a escuchar los audios. Vamos a ver. Sin inmovarte en y tanto esa propiedad y toda mi familia tranquila, pues yo voy y me entrego y me callo la boca. Mis problemas no son tan grandes. Utiliza vía, esa vía que tú tienes con el señor ministro, Y yo voy contigo. Yo no estoy en el país, pero yo tomo un vuelo, lo hago por una vía y me comporto como un caballero. Pero con esta expresión yo lo que estoy lleno de odio. Lleno de odio que estoy yo. Si a mí me sueltan en banda y no me presionan así, pues yo voy tranquilo. Pero yo lo que tiene mi guerra, con esta expresión que tienen con mi familia. Familia. Mi mujer, pareja, las niñas, son la niña eh, sola, eh, ¿con qué van a vivir mi familia? ¿Qué van a comer si tienen todo cogido? ¿Qué hay. Sí, hay? Hay varios. Seguro ¿no? lo van a poner todito para que nosotros podamos ven? tener una, una mejor base.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 Lleno de hoy que estoy yo. Si a mí me sueltan en banda y no me presionan así, pues yo voy tranquilo. Pero ellos lo que quieren es guerra con esta presión que tienen con mi familia. Mi mujer presa, la niña sola. Eh, eh, ¿Con qué van a vivir mi familia? ¿Qué van a comer si tienen todo cogido? No tengo ningún problema. De verdad, porque me dan yo no lo conozco. Boludo, yo no hice negocio con él ni con Toño. Sabrá yo lo que tienen por allá, no me da miedo, porque yo sé que no tengo algo que pueda ser tan grande ni fuerte. No sé en realidad tampoco lo que es. Del de lado que de conozco. Pero si dejan a Samuel tranquilo en su casa y me devuelven eso, yo feliz me voy con ellos. Sin problema. Tú se lo puedes decir. Díselo así, hermano. Mira, si sí, mandan a Mari para su casa, y me devuelve la propiedad, de yo con todo gusto, y soy un hombre de palabra Yo voy sin ningún tipo de problema. Me tiene que decir porque yo una hora entro para el monte, y no tendré señal hasta el lunes. Dos horas, dos horas me voy a durar aquí. Vete a eso y me dejas saber. César, estoy aquí en la casa, con Joaquín, con los Marshalls estamos conversando. Te pido, por favor, para que te entregues hoy para que a mí me puedan traer mis niñas, tú te vayas con tu seguridad garantizada. Y nada, espero, por favor, que tú recapacites. Pero yo te dije que sí, porque pasa es que cuando estoy en la señal, yo te dije que sí, que me tiran malo, es los días yo cosa, pero que nunca resolvieron nada. Bueno, eh, bueno eh, esto es una situación... realidad que está viviendo la nación dominicana a alto nivel del narcotráfico internacional. Este individuo, obviamente, que creó toda una fortuna en base a su relación con el Golfo, con el cartel del Golfo, eh, como se había dicho. Del Golfo, ¿Eh? no, ¿De no, Golfo Pésico. eh, Golfo México, de Colombia. De Colombia. En Colombia. ¿Cómo se llama el, el cartel del golfo? Eh, eh, no sé. Yo le doy el nombre. Yo no conozco vaina de droga. Mira, en ese sentido, las autoridades quisieron establecer un criterio de seguimiento, el cual fue totalmente distinto cuando se devela el apresamiento en Colombia y las declaraciones del propio imputado. Pero obviamente que tienen un modo operandi de protección donde establece un pedimento de liberación de bienes, no solamente de la esposa, sino de los bienes, que él no tendría problema, porque si ustedes recuerdan a Quirino Ernesto Paulino, Quirino, eh, fue extraditado a Estados Unidos luego de que un cargamento fuera interceptado ahí en el, en el peaje, con más de 500 kilos a, que iban con destino supuestamente a Estados Unidos, y que este no solamente perdió parte era para Santiago de, que iba. Era para Santiago. Sí, para Santiago. Para una, zona franca, para de una Santiago. zona franca de Santiago, ciertamente, ahora lo recuerdo. En ese momento, todos creíamos que iba a cursar una especie de condena de por vida. Y finalmente, Quirino no solamente cumplió 10 años con el aporte que hizo a la lucha contra el narcotráfico, al develar nombres. Obviamente que su familia no vive en el país. Su familia fue sacada y con sustitución de nombres y apellidos y una nueva forma de vida en los Estados Unidos con garantía y protección. A eso se puede estimar, digo yo, las condiciones que va este hombre... César el abusador. Obviamente que su esposa en un sentido tiene una especie de prelación al momento de que ya es extraditado, porque ya no, no tiene el objetivo las autoridades locales para que este se presente. ¿Se entiende eso? Sí, naturalmente. Sí. Porque en realidad a esta mujer no creo uh -huh. que hayan tenido, porque nadie me ha presentado cargo, simplemente la vinculación con su marido uh -huh. y unas cuentas de banco que refieren que puede ser como una especie de testaferro a la vez. Exacto. <coughs> <coughs> Mira, eh, Dentro del pedido que la ha hecho es que, que se si le la libere. ¿Cómo no o sé, sea, que voy a intervenir. Ah, que ya va a intervenir. <risa> para, que que sí no, a para que él vaya sabiendo... No, yo es para que él vaya sabiendo que ella puede hacer algún tipo sí. de Sí, pero mire, de esto lo más preocupante ay, ay, ay, es la actitud de si, si esos audios son, son realmente del... Yo no Pareciera que caro, él va a regresar pero en poco tiempo, exactamente, con todos sus bienes, a disfrutar él de lo dice. que él... Ahora, para mí, en principio, me llegó un pensamiento... Que no lo quise decir, pero lo voy a decir. Pues parece que este tipo de procesos resultan como la, la misa de salud de los una narcotraficantes. Una negociación, una negociación. Porque negocia, se libera y viene a disfrutar Exacto, como o sea, un gran señor. Como ya que de eso, ya de hecho, así vive, así vive el, así vive el papá de su, así vive su suegro, que no. es Franklin Franco. Nosotros que estamos... fue muy conocido en aquellos momentos, que nunca fue traditado, pero vive aquí. Y anda hasta en Ferrari. Nosotros estuvimos hablando ayer. Eh, Sócrates no estaba acá. Y hablábamos de la ley de extinción, esta ley que cursa en el Congreso y que fue aprobada a, unanim a unanimidad. Eso es un robo, Carolina. Tú estabas apoyando que se aprobara eso. Eso sea, es una que, es que, ajá, de pero, parte del Estado. Pero okay. ¿Y entonces qué tú abogas que qué que se en una primera fase no o aplicándoselo a ellos? Bueno, vamos que a aplicar ap dos años primero, aplique... confiscándole los bienes a todos los políticos es que, que se han enriquecido ah, no, del es patrimonio del Estado. No, Sócate, pero no primero tiene que estar juzgado. Porque la ley de lavado de activos solamente se aplica a los civiles, no se le aplica a los funcionarios que están en el Estado lavando no, solamente se le aplica sí, a los particulares en la práctica, pero si sí sí se le aplica pero a todo la el práctica es lo que vale no lo que está escrito en la ley ¿Todo el pero ¿todo? Que, la ley de que propiciar que eso se tú dices que debemos de propiciar debemos de propiciarlo para que se sigan enriqueciendo los mismos, para que solamente puedan tener dinero y depredar al Estado lo que suben a una posición pública para el que obtenga un rango de, de, de militar o policía. Ciertamente Porque los, ellos no le hacen nada. Ciertamente deprimido. primero visto que se han enriquecido ilícitamente ahí. Y no, han, y no le han quitado ni un chele. El profesor. Sonera, te compro no esa parte. Porque el profesor de presidente de la Cámara de Diputados hoy día presenta 2.800 millones. El profesor. Todo el que ha conseguido sí. dinero de manera ilícita. Y lo tiene como si fuera normal pero tú dices claro. que se le debe pero que porque está escrito en la ley no va a funcionar y ese es el problema pero no de tenemos ninguna no tenemos con eso entonces con los políticos pero, si... pero, claro, pero que no ha sido siquiera no, aprobada no eh, ya no se ha aprobado en ¿Cómo? el, el congreso comenzamos con una simple declaración jurada qué sí. es lo más simple un funcionario tiene que hacer una declaración jurada lo tanto tiempo de haber ¿Y, tomado y, y que uno la hace pero y está y bien y pero... cobran cuatro okay, años pero ni tenemos pero... tenemos una ¿Y cuál, y que, que pero qué tú propones pero que tú, tú propones que no le paguen que no le tituya, es que, un pero, que le diga mire pero Danilo Medina dijo que se lo no tomaran como una oye, renuncia si no presentaban eso se lo dejan a la voluntad del presidente la ley tiene que estipular. El funcionario que no haga su declaración jurada en el tiempo que se estipula, queda destituido y sofá. Estoy contigo, Sócrates, estoy contigo. Estoy contigo. Estoy contigo. Estoy lo que pasa con eso. Estoy contigo. Y hasta mira, le dan Estoy contigo. estoy le piden que por favor lo entregue. ¿Cuáles son una cosa que le interesar a la República Dominicana con relación a esta conversación? ¿Quién es el tipo que habla con Cesa? Sí, es verdad. ¿A quién ¿Y, César y, le, quién le doy ¿quién dinero? ¿Quién es el tipo que habla con Cesa? ¿Quién es el ministro? Porque la, la, la, las imputaciones que se están haciendo son serias. Muy serias. Sí, se, están pero, hablando claro, de, se están hablando de gente de que no aquí porque no tenemos pruebas. Claro. Pero se está hablando de, de militares de alto rango. Claro. y, y políticos. ¿Qué influencia tiene ese tipo de conversar para poder conseguir? Que a César el abusador Ella dijo, lo suelten le y, y le suelten a su familia. Ah, y 20 y, ya, y, ya, años. Su ¿Y de qué forma. no es cualquiera. Y de, y de qué forma. Sí, y 20 20 años. Suelten a patas que me llevan a los míos. Y 20 o sea, años con mira. sus empresas. 20, 20 años. 20 años con sus Ella dijo. Sin pagar impuestos. A lo buenas. Sócrates. Esa es la pregunta. A lo buenas. Buenas. Adelante. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Sócrates. Hey. Aquí hay dos cárceles, Yo. una para los pobres claro. y otra para los ricos. El ah. caso de Odebrecht, cuando iban a salir de, de, la, de la cárcel de la victoria, fue cortado que salieron esos funcionarios. Ya, Hacer campaña, ya. y hacer y campaña, como, claro sí. y ser presidente de un partido. es el abusador, Ay, o sea, eso se va a hablar ahora. Ay, coño. Hay, mu hay muchos no, militares no grandes nada. que están metidos ahí también. No, no a hablar nada. En este, en este pailón. Muchas gracias. Gracias una por pregunta, Una pregunta. Mira, en cuando cuando ves, a Kirino lo agarraron ella, aquí con la droga, 1.500 kilos de, de cocaína. De, iban a una zona En República Dominicana. Se lo llevaron a Estados Unidos. Él allá eh, hizo lo que hizo y Entonces, ¿aquí él le no violó la ley? No, lo, no. Lo presentaron aquí y la República Dominicana desistió de los cargos. Desiste de los cargos para poderlo para poder procesar en, en, en, en allá. Sí. En, pero en, eso pero lo llevan directamente. Primero en envío, envío. Se queda abierto. Primero, primero su... en el envío y después allá juzgado. ¿Tú sabes por cuántos kilos está César allá en Estados Unidos? No, pero por Dios. ¿Tú sabes por cuántos kilos ¿Por que está allá? Cinco. No, pero, pero no por Dios, al... ¿Qué, qué, no. hay que problema, ¿sí? es decir, que ahí que está el problema. ¡Venga, lo suelta trabajando. y vienen a buscar ¿verdad? su dinero! Que de hecho, ya él lo está diciendo, César el abusador está diciendo, si me sueltan en banda, si me devuelven propiedades, si dejan a mi mujer tranquila, yo voy me quedo los... tranquilo porque mi problema no es tan grande, dice él. O sea, ese César el abusador que en los medios de comunicación y el país eh, duró y que puso en vivo al país buscándolo. Dice que él está que tranquilo. ¿Cuáles son los funcionarios que son socios de la compañía después de por más de 20 años? Oye, que, que gancho? qué gancho. No sé, no sé. ¿Cómo que tú no sabes? <risa> ¿Cuál es el <risa> trabajo <risa> tuyo? <risa> yo, yo, yo a mí, yo no sé. El trabajo que tú haces aquí, porque tú el no tipo sé. que investiga. No, pero en ese caso. Aquí, no Yo, el caso de ese, ese abuso, yo lo he profundizado. ¿Cómo es? Deben ser funcionarios de alto nivel. Deben ser. Porque un chivito alto es el a de En cuarto o en droga o en darle peaje para que puedan cruzar la droga. <risa> buena pregunta no la sé. tuya mira, había que preguntarle mira, eso a la gente mira, de la DNCD Carolina quién tú crees que era el tipo ese no, que no eres con a mí él. no me pongan ponen el mar eh, eh, eh, mira, mira. Razón. escúchame hay que ver Sóbrate, Sóbrate. Pero la la esposa, es. hay una pregunta la esposa que hacer. La esposa Dime. decía escúchame la esposa decía césar es? estoy aquí conmigo está eh, estoy con los Marshall los Marshall es la agencia del F.B.I. que vienen aquí a ese proceso y estaban dándole Uy, seguimiento mira. interviniendo los ¿Dale? teléfonos por vía judicial es decir que cuando César habla también que él se callaría porque estaría entonces como que me dejó Ola, a mí. Mi... Si eres amigo de, de, de cosas. Porque te me está yendo para un lado. No, me, está tumbando, me está tumbando el momento. No, es tú eres amigo de Vincho Castillo. No, espera. eres ¿verdad? El funcionario. Que al que está diciendo. Háblate con el ministro. Juega, te la di quién es. Porque Vincho te lo dijo a ti seguro. Vincho es hoy, el tipo mejor informado. de droga aquí. Sí. Oiga, dime oiga, quién es el funcionario. En este mismo momento se okay, está. Dime si es civil o militar. Por Oye, lo menos. En el... ¿Es civil o es militar? Tiene que ser es militar. Es civil y hay un militar. Hay, sí, un un, hay un ministro sí, que, sí es, que civil, es militar es un político. y un Nada más hay un ministro que es militar. Sí. ¿Tú sabías? No, no. Hay varios. Nada no, no, no, no, más no, no hay uno. Nada no, no, más hay, no. hay uno. uno. Hay varios. Nada más hay uno. Militar, nada más hay uno. Sí, nada más hay uno. Te coge, a piensa, decir. Hay un civil Tú y hay militares. <risa> mira, hay un civil y un militar. ¿Tú <risa> no, sabes mira. cuál es? Te voy a decir algo. Mira, Sócrates. Sócrates, te voy a decir algo. Dime. Lo que quiero es que le tomen la palabra a lo que dijo César en principio. Como si estuviera amenazando a que él se callaría. No, no hablo más y de, me dejan en banda. Me sueltan en banda sí, con mi familia. Para, parece no, no, que no quiere bueno, que hable. Mío, dime, o o sea, parece que aquí lo que estaban buscando que era que no hablara. Dime, Sócrates, llamada. Ya, tenemos otra llamada. A buenos días. Ay, Ay, perdón. Perdón. Se fue. Vamos a ver a Fulvio. Vamos a escuchar a Ful. Fulvio. Lo tenemos. Ahí, buenos días. Día. Adelante. No, no, se no se escucha. No se oye amigo. bien sube la voz. Tiene miedo. ¿Cómo está? El procurador. Adelante. El procurador interviene todos los teléfonos. Entonces, el procurador tiene que saber dónde están saliendo esas llamadas. ¡Es verdad! Que... ¡Claro! el verdad! debe saber quién es! Sí, el, ¡El que está hablando ahí en esa llamada! Sí, sí. ¡Lógrate! La... ¡Eso es cierto! ¡Eso es cierto, amado ¡Buen aporte! ¡Gracias! Sí. ¡Lógrate! ¡Dime, fui! Es ¡Ahí va! ¿Por qué no es mentira? No, ¿No está saliendo esas llamadas? ¡Es Muy cierto! cierto. Que... ¡A lo mejor porque son sectores! Pues, sos... ¡Digo, yo no sé! gente que están hablando de concesos de la justicia, ¿sabes dónde está? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí y funcionario tiene que ver porque César Monttador un tipo de la nada viene a tener apartamento de de lujo millones de dólares sí más sí, dinero que vivía dices sí. muchísimas gracias, por tu gracias. gracias gracias por tu sí. sí. llamada de, de una el... entonces cómo es posible que gracias. ese ese muchacho sí. se gracias, mira mira, ahí iba yo con sonido, el Es televidente que le damos la gracia por la llamada sí, Muy el mismo procurador atención, dijo ¿sí? que aquí se tenía ya varios años dándole seguimiento a, a todas las llamadas de César el abusador y ahí a lo, que, sí. hacía con los y a lo que hacía con los socios él mismo en una rueda de prensa lo dijo el procurador Sí. No es favor. sí el dándole segu... procurador, pero espérate, espérate ah, ahí es que voy ahí es que voy, que óyeme Óyeme, todo Francis. sobre ese personaje sale de una protección directa del Estado. Porque no se justifica que tenga aquí 20 años con todas las empresas sin pagar impuestos del Estado. Y libre. del gobierno. Claro, del gobierno. No, porque, sí, porque el, es estado es el, gobierno el Estado es una cosa, gobierno es otra cosa. El Estado es inanimado. El gobierno. es El gobierno. El gobierno. gobierno. El gobierno. No, ¿Y a quién benefició el gobierno para tener tanto poder? Ah, lo, lo para que no darse nada. Como algunos medios. Que, eh, quizá de manera irresponsable se han puesto a decir que él patrocinó la campaña a Danilo y a Gonzalo. No tenemos mío. ningún elemento que nos apoye no, en eso. No, no, eso no, no, no, eso no, eso no eso se de puede decir. Yo en esa parte no. Mira, en esa parte, de parte de yo no me inscribo. No podemos hacer Pero tú lo estás diciendo aquí. Tú lo estás diciendo aquí, irresponsable. qué estás diciendo aquí. No, terrible. ¿Qué te dice eso? No, no, ¿Qué te dice Porque eso? eso, eso? Te dice? Ay, lleve, no, es que la Procuraduría Ay, de la República esto. Dominicana en los diferentes lléveselo, lléveselo, lléveselo. casos, en los grandes no. casos de narcotráfico, <risa> en los grandes casos de narcotráfico que han pasado en este país, no ha sido Ay, posible lléveselo. que sean resuelto Lléves desde la. acá. Ha tenido o sea, ha habido intervención del exterior, de Estados Unidos específicamente, desde acá no se ha resuelto un solo caso. Quirino, eh, Quirinito. Agosto, Quirinito, Leña, tú no del tiempo. el del tiempo, el de ahora. Pero sí, sí, sí. tampoco se puede decir aquí que muchísimos políticos... Se han beneficiado de eso, eso no se puede y decir. Hay que, que no. quitarle no, el dinero. No hay, que prueba, quitarle, hay, no hay que quitarle prueba. el dinero a los políticos. Es de antes. nosotros decir porque hay, hay políticos que recibían dinero mensual no. de para peajes. Y se juntaban militares en los yates. Y la DNC no tiene nada que ver con eso porque no hay pruebas de que vayan dado No, claro que no. Hay problemas que se pasan con eso. No, no, no. Eso no es posible. Y es una falta de responsabilidad de esos medios decir eso. No. De que hay pero política, sí hay que decir que hay que quitarle el dinero a los narcotraficantes, hay que quitarle el dinero a los funcionarios corruptos, todo el que ¿Y quién se queda con ese dinero, dinero? Carolina? No bueno, pregunta. se supone que debe de ser invertido. quién se queda con el ese dinero? El, el Estado. Se eh. lo roban, eso es lo que tú quieres decir. Yo yo quiero decir, es sí. no estoy preguntando, ¿quién se queda con ese dinero? Es que debe de ir al yo no Estado, sé que se debe se queda. Ir al gobierno y aplicarlo gobierno. Pero a pero los para que sectores se los que han sido afectados. ¿Pero se, se lo a otro. De eso creo que se quede de que tú prefieres que se quede ¿Qué negocio con ATIEMAC para después que con eso como también, pero tú, pero ¿Sí? no, no, no, no yo creo que no está prueba. bien debatido el buenas. tema central. Bueno, yo creo que ha quedado no. bien debatido el llamada? tema central. Hay llamada. Vamos a ver. Hay una llamada. No, sí, no, en no este es momento, eso. Es este ¿Qué ¿qué relajo de gente. Mira. ¿qué es el mira. que coordina tu programa? Yo. Ah, ok. Óyeme una cosa. En este momento, Por favor. Mira, mira. En este momento. Mira, óyeme, yo creo que está más que debatido por nosotros el tema. Y tú has dicho claro de que ahí que se han, que la se se han al hecho fuego. en otros lugares, en otros medios, en los cuales nosotros no podemos caer. Incitador. en esa claro, que Muy bien, De admitir cosas como tales. Eso, ¿Por no, qué? Nunca. Porque decires. estaríamos claro que no. removiendo claro. hacia una situación sí. sí. un sí. no tenemos prueba. Donde no tenemos vamos, prueba. No tenemos prueba. Mira, Yo creo que ha quedado claro. más que bien debatido claro, el tema. Claro. Ahí. claro.